número 1. La aparición de un crucifijo. Un trabajador municipal llamado Juan Núñez descubrió un Cristo a las orillas del río Paraná. Tomó un par de fotografías y las subió a su cuenta de Facebook. Fue entonces que las personas comenzaron a compartir su publicación mientras comentaban frases de fe, ya que lo consideraron una señal del cielo en medio de esta pandemia. El suceso llegó a la iglesia local donde el padre Leonardo Jacob, al enterarse, salió en su búsqueda, pero al llegar al lugar, el Cristo había desaparecido. Ahora se ha lanzado un comunicado en el pueblo para encontrar el Cristo, ya que lo quieren llevar a la iglesia sin restaurarlo. Hasta el momento no hay señales de ese crucifijo, más que las fotografías tomadas por su testigo. Algunos creen que, literalmente, fue una aparición. Para darles esperanza de vencer el coronavirus y, aparezca o no, desde ya es conocido como el Cristo del Río. Número 2. Extraña criatura encontrada. Las siguientes imágenes muestran a una criatura encontrada a la orilla de un río. Por lo extraño que se ve el cuerpo, rápidamente se compartieron las fotografías por redes sociales. Se mencionaba que la imagen provenía de Colombia, a orillas de un río llamado Quibdo. Pero a la vez en Brasil, la información señalaba que la criatura había sido fotografiada en Río de Janeiro. Este es uno de los casos que ha quedado en el misterio, y en la mayoría de sitios donde fue presentado. Solo se muestran, al parecer, las únicas tres fotografías. Sin embargo, para todos ustedes, he podido conseguir un video que estoy seguro lo verán por primera vez. Ay, hey, La gran mayoría de las personas apuntan a que esto sea el cadáver de un cuerpo extraterrestre, un muñeco o una criatura desconocida. Lo que, si no tenemos duda, es que se trata de un cuerpo en descomposición, lo que hace difícil de identificar qué tipo de especie animal es. Ya hemos tenido la experiencia de casos anteriores donde los cuerpos de monos o perezosos han terminado en estas condiciones y me parece que nuevamente estamos ante otro cuerpo de estos, ya que si hacemos zoom a una de las fotografías podemos notar los colmillos que bien pudieran ser de un perezoso. Aquí les muestro el cráneo de uno de estos animales. Ustedes ¿Qué opinan? ¿Perezoso o extraterrestre? Número 3. Aparición de extraños símbolos en la playa. Sucedió en las playas de Rosarito, en México, donde de la noche a la mañana, una serie de extraños símbolos fueron descubiertos en la arena. La extrañeza de esto es que a causa del confinamiento, nadie tiene acceso a estas zonas, por lo que... Entre la gente comenzó el rumor de que pudiera tratarse de un mensaje extraterrestre. Estas fotografías comenzaron a viralizarse rápidamente, en donde desataron cientos de comentarios de todo tipo, y entre estos, muchos que resaltaban el asombro por los extraños dibujos. La usuaria de Twitter, Lila Denek compartió un video del insólito caso. Esto apareció dibujado en la arena. No sé qué significa, pero son los dibujos extraños. Justo ayer que estaba tan raro. El cielo. No sé qué sea. Pero está... La noticia llegó incluso a los medios de comunicación, pero pronto salió la verdad, ya que no se trataba de ningún mensaje como los que aparecen en los campos de trigo en Inglaterra, sino que se trataba de arte sobre la arena. Creado por Ramón Morales, escultor de Baja California, quien amistosamente dio algunas entrevistas y mostró videos de cómo realizaba estos dibujos. Hola, cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Y ¿Cómo te llamas? Hola, soy este Ramón Morales, de escultor de Baja San. Sí. Y uh, de dónde eres? De San Luis Río Colorado, Sonora. Este está cuatro horas de aquí. De, pues sí, de Sonora, en el Mexicali. Sí. Ok. Y uh, hoy, ¿cuántas horas, uh, uh, cuántas horas hoy? ¿Cuánto tiempo jugué con mi imaginación? Hoy, sí hoy. Ah, dos, tres horas cuando mucho sí. ¿Y okay. en, este, en, es, en estos, di, di, estos días? Ah, pues sí, cada tres, cuatro días. Hace, que unos días atrás. Cinco, seis de abril, hice unos también y les gustó a la gente. Cada tres, cuatro días vengo, sí, casi siempre diarias, sí, cuando me dan ganas, sí. Y, uh, ¿puede decir nosotros sobre uh, la información, cada obra? Oh, sí, claro. En estos, mira, por decirlo así, pues, según yo, a mi imaginación, de aquel lado tengo el reloj Nautilus, reloj Nautilus, este, tengo, pues, por decirlo, producto de mi imaginación, este, como... La concha con el caracol nautilos en reposo en las orillas protegiéndose del COVID. Este, también tengo mensajes como personas que, pues, antepasados de nuestros antepasados que lograron sobresalir a enfermedades semejantes al COVID, que ellos lucharon, este, como pudieron, se, este, se automedicaron y lograron salir adelante. Parte de estos son mis sueños y parte es lo que yo imagino, ok, y pues digo, este, ahí de una manera, no sé cómo decirlo, pero así me sale, mi rastreo lo, lo, ¿cómo se dice?, lo, así lo, lo, lo explica. Así que como vemos en estos tres casos, no se tratan de descubrimientos divinos ni extraterrestres. Aunque debo admitir que sí son bastante curiosos. Pero ahora ya saben la verdad. Seguiré en la búsqueda de evidencias sobrenaturales para presentárselas aquí. Así que suscríbanse a este canal y recomiéndenlo. Mi nombre es Oksa Castro y nos vemos en el siguiente video.